el día de hoy de algo eh, que es el espaciado y lo vamos a ver desde de dos perspectivas. Eh, aquí por primera vez nos vamos a referir eh, a los estudiantes, en, en este curso nos vamos a referir a los estudiantes como lo que les pasa a ellos, lo que hacen ellos. Después nos vamos a referir como qué cosas están haciendo mal para estudiar y cómo nosotros los podemos ayudar y por último, cómo podemos eso incorporar en nuestra práctica docente regular, ¿ya? Bastante ambicioso estos 50 minutos o 45 minutos de, de clase que les voy a hacer ahora antes del receso. Ya, ya hicimos la práctica de vocación. Y... Sí, gracias por el tiempo. Eh, y, como siempre, mi repaso en 5 minutos, ¿ya?, de la clase anterior, y esto es como eh, algo que van a ver en, en el bloque siguiente. Esto tiene un nombre, que ya lo van a ver después, y, pero es en el fondo también es una práctica de evocación. Lo que vimos en, el, en la primera sesión fue entender el aprendizaje de este esquema que viene de la psicología cognitiva, donde en la práctica de evocación del día de hoy apare, aparecía esto. Y esto los psicólogos cognitivos lo llaman el esquema mental, ¿ya? Que eh, si vieron los videos asincrónicos, esto de los esquemas mentales, ah, no, no lo he subido, ¿verdad? Se me olvidó. El, eh, esto de los esquemas mentales es parecido a lo que cuando ustedes vieron la película eh, Inside Out, que en español era Intensamente, ¿ya? Ah, hablaba como de las islas de personalidad. Eso es un tipo de esquemas. Eh, de cosas que están relacionadas entre sí y que cuando nosotros eh, pensamos en algo que, eh, que pertenece a ese esquema mental como que inmediatamente activábamos muchas cosas relacionadas por eso es como una especie de red ya en que están varias cosas conectadas aquí yo les puse la versión simple del esquema mental porque en realidad los esquemas mentales son jerarquizados pero todo esto de la psicología cognitiva y no necesariamente desde el punto de vista de la neurociencia, neurofisiología, que en mi área de especialidad tenemos claro cómo funciona. ¿ya? Eso tal vez lo vamos a ver un poco más adelante solo por curiosidad, para saber el estado del arte de lo que le pasa a las neuronas, que es neurociencia, con respecto a eso. Pero esto es el esquema mental. Y básicamente toda la educación la reducimos a que ustedes como docentes tienen que ser capaces de construir y monitorear la formación de sus esquemas mentales. ¿Ya? Y tenemos que lidiar con algo súper importante que es un fenómeno biológico, que es la curva del olvido, que los estudiantes olvidan las cosas, todos olvidamos las cosas, y de una manera que ha sido estudiada desde hace muchos años, de manera sumamente rápida, esto es como una una dinámica de tipo, una ecuación exponencial, o sea, sumamente rápido, en un breve tiempo decae más del 50% de lo que uno eh, retuvo, sea como sea que uno lo ha medido. Y lo que indican eso, esas, eh, esas curvas posteriores es que si yo, en el tiempo, este mismo contenido, habilidad, lo voy reforzando con distintas estrategias, yo voy prolongando la curva del olvido. El olvido es inevitable, forma parte del aprendizaje, ¿ya? Pero intervenciones con distintas estrategias van mejorando esto y, y van alargando este intervalo. Y en, y en algunos casos, por ejemplo, pueden ser intervalos que tienen que ver con habilidades profesionales que no se nos van a olvidar el resto de nuestra vida. ¿no? Idealmente nos gustaría que todo fuese así, pero no es así. La biología nos dice que vamos a olvidar cosas. Eh, y vimos también en la clase anterior eh, toda esta diversidad bastante rica de los tickets de salida. Yo hice el hincapié de que lamentablemente muchos eh, lo ven desde el punto de vista un poco más academicista que hay una especie de eh, evaluación formativa, ¿ya? Y yo en realidad les digo que, ok, sí, usted puede tomarlo como eso, pero evaluación significa sacar conclusiones cuantitativas o cualitativas de eso, llevarle una planilla Excel si quiere, o algo así. Eh, o informar su, su práctica de acento. Yo creo que está bien eso, ¿ya? Pero el solo hecho de hacer prácticas de vocación, como el ticket de salida, de lo cual vimos una, gra una gran diversidad, eh, ayuda a reforzar eh, la memoria, a reforzar el aprendizaje, ¿ya? Y aquí mostramos, algo, eh, siempre, a veces lo tendemos a pensar como una cosa individual, que es el típico ticket de salida, pero también me gusta mucho esto, ¿ya? <risa> Cuando ustedes sepan un poco más, vamos a ir haciendo esto más adelante, que son los, los tickets de salida grupales, ¿ya? Por ejemplo, que se desafían en un grupo para, para decir todo lo que uno sabe respecto a un cierto tópico, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante. Y también le dimos una vuelta a los clásicos de la, de la evaluación y para eh, medir el aprendizaje de los estudiantes, que son las pruebas estandarizadas. Vimos que en realidad estamos utilizándola. Eh, eh, a una fracción de su potencial precisamente para reforzar el aprendizaje. Podemos utilizarla como una herramienta, como una práctica de vocación, ¿ya? Eh, y de manera frecuente en nuestra práctica docente, y no simplemente como la evaluación al final de la unidad para saber si aprendieron o no. Eso yo diría, eh, y, y lo cual me afecta a mí también como docente universitario, eh, es una de las maneras más pobres de usar las pruebas estandarizadas, ¿ya? Y vimos cómo uno podía hacer un diseño instruccional bastante complicado ya, que yo propuse, le he puesto a prueba y les dije las ventajas de desventajas y los problemas que he tenido en eso. Bueno, y eso sería casi en cinco minutos del de repaso de lo que vimos en las primeras sesiones.